Esta es la imagen de los jugadores peruanos al final del partido Entre Suárez, Uruguay y el árbitro Nos sacaron de un partido en el que nos, nos, el que faltó, mantener, nos faltó mantener lo que tuvimos en los primeros 30 minutos La que no está por acá Farfán está llorando Lo, lo tiene Vargas tratando de, de apoyarlo en este momento el marcador en contra se distraiga en una acción ah le pegó un codazo James Rodríguez de Roja El primer palo. Jason. Barón al centro. Se levantó. Primero. Que hizo Zapata. Gol de Colombia, tío. Gol de Colombia. El que llega es Marcelo Díaz. Marcelo Díaz atrás. Gol Chileno. Pero, pero ¿por qué no sacó? Alex? Y Iba Alexis Sánchez. Tiene que cruzar a juez Alexis Sánchez. Gol chileno. Gol chileno. Alexis Sánchez. Ahora Rómulo pero El remate al arco al palo. Perú no tiene con qué ir al Mundial de Rusia 2018. Han destrozado el fútbol peruano. No tenemos con qué ir al Mundial de 2018. Se los digo ahorita, que estamos en el año eh, 2013. No tenemos con qué. No van a haber jugadores. Esa es la triste irrealidad. Pero nosotros no estamos a la altura de nadie. Nosotros estamos en un nivel tan bajo... que ¿En qué momento del partido usted dice, este es mi equipo, este es mi trabajo? Este es mi equipo. Después quedará usted a analizarle a toda la gente si le gusta o no le gusta. Esto ha sido un robo, un robo no nuestra la casa. Le falta, le falta peso a la dirigencia peruana. Mira qué bonito que hacíamos la carrera para llegar al mundial. Y el sueño se rompe porque le falta peso dirigencial, porque Perú jugó muy bien. Me da pena por el proceso de marcaría, me da pena por los hinchas. Me da pena porque se, se, se muere un sueño. El hincha nunca muere, pero ella tiene que morir de un carajo. Vamos, arriba Perú, arriba Perú. Perú Cabezazo arriba de Guerrero, cuanto cuidado y gol Gol. ¡Gol! ahora rápidamente a Sánchez viene corriendo por la banda derecha, va sacando el centro. Gol gol. Flores en el área, pide Guerrero, Flores le pega al arco... ¡Gol! Disfruta jugando ahí Guerrero con Polo, ataca Perú, vamos Polo, atención a Andy, Polo, aquí está la posibilidad... ¡Oh! Pelota al arco ¡Gol! ¡Gol! Pero Barreto rebote Atención Barreto por el camino Es el tercero ¡Gol! ¡Gol! Cuidado con esta oportunidad para Perú Viene el disparo al marco Se metió a balón adentro la. Secó una pelota arriba. El remate de cabeza se metió a Balona dentro. Iba para Oro para pasar. Iba Paolo y pasó. ¡Gol! ¡Gol! No ha botín del área, tiene que tirar el centro. El centro aquí está. Sigue, sí, Flores, Flores. Tengo una fe que no duda, la blanquirroja se suda, un sueño se está por cumplir. Tengo dos colores que me hablan de una pasión que no alcanza en un solo corazón. Te daré todo lo que tenga y aunque venga lo que venga no hay nada que no Esta es una imagen panorámica que nos muestra nuestro nuestro director y se viene la selección al Estadio Nacional. ¿eh? Aquí está la selección peruana. Quienes pueden ver al público, Islo Flores, Araujo, Wilder Cartagena. De He hecho todos los días que el tiempo no me dejó estar ahí Tengo una fe que no duda la blanquiedad ¡Vamos! ¡Aquí se los en tu se mantiene, Perú va a volver al Mundial, que se abrace el país, fue va llorando, no pudo pasar el balón, ¡Vamos! se acabó, se acabó, se acabó vuelve Perú a un Mundial Ramón, volvemos a un Mundial después de 36 años, ha ganado Perú, ha ganado 2 a 0, es la locura no en la y la locura